Consultados este martes, ciudadanos de este municipio de San Francisco de Macorís mostraron desconfianza en la justicia. Así lo expresaron en sondeos realizados en las calles. Ya que se puede confiar en la justicia, en la justicia divina. ¿No justicia, Aquí no hay justicia. Que no hay justicia. No. La justicia la hacen el chiquito. Lo dijo el falpo. Lo que digo el falpo eso es, eso es una justicia de mierda. No porque ellos no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Porque a veces la gente cae preso y a veces por dinero lo suelta, entonces a veces no hay trabajo. Hay que. El que comete un error tiene que pagar por lo que hizo. todo una partida de delincuentes lo que hay ahí. Ahí a usted les roban, le hacen una vaina mala y con dos o tres pesos esos, esos bandidos lo sueltan. La justicia existe, lo que está mal aplicada. ¿Por qué? Porque viene de arriba. Mientras la justicia esté controlada por el Poder Ejecutivo, los, los, los comités políticos de partido político, estamos fracasados. ¿Por qué no a a, porque no imaginas? Porque los medios del están arriba, los no poderes. ¿Cómo la justicia posible? ¿No posible? ¿Cómo va a ser que se puede confiar? Tú la sinvergüenza y la ratrería que está haciendo en este país. Y no hay, no hay justicia, compadre. No, no se puede confiar en la justicia. ¿Por qué? Porque es por el motivo que ellos la cosa, no, lo que está la prueba. Ellos lo, lo voltean, lo ponen negativo, lo que está positivo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.